¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! hello ¿Qué tal? Vale. En este capítulo de hoy, en este vídeo, yo os quiero plantear una serie de preguntas que a mí me parecen muy importantes y que os podéis hacer. Todos nos tendríamos que poder hacer estas preguntas en algún momento. Porque además, este es el momento exacto y perfecto para hacernos estas preguntas. Como ya sabéis que yo Hablo mucho sobre curación de contenidos, gestión del conocimiento. Vale que no es una cosa que está de moda como los community managers y el SEO y tal, pero me da igual, me da igual porque creo que tiene un gran valor. Entonces, como yo hablo mucho de eso, yo ahora quiero que te hagas estas preguntas. Abajo en la descripción o arriba en la descripción, depende de donde estés viendo este vídeo, tienes la lista de preguntas y estaría muy bien que las hicieses las respondieses, y es más, si incluso me las escribes y me las mandas, me viene muy bien. Porque yo estoy ahora preparando un formato en el que le hago estas preguntas a la gente, como si fuese un pequeño mini documental, para saber qué es lo que opina la gente de todas estas cosas. ¿Cuáles son las preguntas importantes para hacerte a ti mismo que yo te planteo? Vale, pues para ya ponernos en materia, te las digo. La primera pregunta es ¿Cómo buscas en Internet? Es fácil, ¿no? ¿De qué manera haces tú las búsquedas en Internet? ¿Solo utilizas Google? ¿Te quedas en la primera página de Google y no tiras más allá? ¿Usas quizás las redes sociales de alguna manera? ¿Buscas algo en Twitter? ¿Cómo utilizas tú Internet para buscar cuando quieres buscar algún contenido? ¿Tienes espíritu crítico? ¿Te quedas solo con lo primero que encuentras? Vale, esa es la pregunta. ¿Cómo buscas en Internet? Segunda pregunta que te hago, segunda, ¿cómo recopilas la información que tú encuentras en Internet? Cuando tú encuentras un post, un artículo de un periódico online, una página que te gusta, ¿cómo las guardas? ¿Dónde las dejas? ¿Las pones en tus favoritos, en tus marcadores? ¿Utilizas alguna herramienta específica para guardar esos enlaces? ¿Cómo guardas la información valiosa, que tú consideras valiosa, cómo la guardas? ¿De qué manera? Piénsalo, hazte la pregunta, respóndela. Y la tercera pregunta, ¿cómo organizas toda esa información que guardas? Si es que la guardas de alguna manera, ¿de qué manera la organizas? ¿La etiquetas? ¿Le pones unos nombres? ¿Lo metes bajo unas carpetas? Eh, ¿Clasificas por temas? ¿Cómo lo haces? ¿Por qué? Hago esta pregunta. ¿Y por qué esta pregunta es importante? Porque cuando tú guardas algo, lo has leído, lo guardas, hay una fase muy importante que es cuando tú quieres recuperar esa información tan valiosa. Tienes que recuperarla de un modo sencillo, ¿no? Hay que recuperarla y no tienes que perder tiempo en dónde la he guardado, cómo se llamaba, no. ¿Cómo está etiquetado? ¿Cómo está clasificado? Piénsalo. Si lo haces, piensa cómo lo estás haciendo. Y la última pregunta que te hago es, ¿distribuyes la información que encuentras valiosa? ¿La compartes? ¿La difundes en tus redes sociales? ¿Qué es lo que haces con ello? ¿Te lo guardas? Piénsalo también. Porque difundirla, compartirla, compartir algo que tú crees valioso, es realmente un acto, aparte de generosidad, es un acto que nos conviene a todos nosotros. El saber que hay algo que tú consideras fantástico, fabuloso, un dato, una información, una página web, un post genial para ti, también puede ser genial para nosotros y te vamos a agradecer porque quizás no conoceríamos ese dato si no fuese por ti, porque tú lo difundes, ¿vale? Son cuatro preguntas, si os das cuenta. Además, esto coincide con lo que es el proceso de lo que se llama curación de contenidos. Así que, curación de contenidos no es un invento extraño y raro, sino que es un compromiso que tú tienes con cómo adquieres la información, cómo la guardas y cómo la distribuyes. Es importante. Todos tenemos una gran responsabilidad con esto. Os dejo estas preguntas en la descripción del vídeo. Echadle una vueltita. Ya sabéis, ponedme retos. Preguntadme cosas. Hay muchas maneras de encontrar contenido en Internet y yo quiero estar en ello y que lo veáis vosotros. Hasta la próxima. ¡Chao!